Hola, soy Germán y te he puesto una cuchara que el vidrio de tu ventana es transparente Y no me afeité. Esta semana quiero hablar de un tema que nos ha desquiciado más de alguna vez a todos Yo antes vivía en un pueblo llamado Los Pilos, el cual era tan pequeño Que si caminabas en línea recta por más de 10 minutos, lo atravesabas entero No, no es broma pero ahora, vivir en una ciudad grande, con más de 7 millones de personas, cambia completamente el panorama Al empezar el día, a eso de las 6-7 de la mañana, intentar tomar un metro o una micro es una hazaña Mmm... hazaña... Uh... Lo confuso de esto, es que cuando llegas al paradero, todos son muy amables eh, disculpe, hace mucho que pasó la micro anterior. Mmm, pasó como hace 10 minutos, así que debería estar pasando luego. Ah, ok, gracias. Eh, disculpe, otra consulta. ¿Qué micro debería tomar para ir a San Pablo? Eh, aquí en este mismo paradero, tú tomas la 428 y te deja justo. Ah, ok, gracias. Pero cuando la micro llega, es otro cuento. Uh, ahí viene la micro. Viene casi llena. Hola, buenos días Ok, quizás se ha un poco, pero básicamente eso es lo que pasa Tomar micro o metro a eso de las 6 de la tarde Cuando toda la gente regresa a su casa Es aún peor que en la mañana Cuando por fin logras subirte a una micro Se le suman otros... factores negativos Bátenlo mejor en la micro pensando en tus propios asuntos Cuando de repente Ok, puede ser entendible, más que mal, dicha persona pasó trabajando todo el día o estudiando todo el día bajo esta calor Así que, ok, no es tan raro Pero al parecer, muchas personas cuando están en esta situación no lo notan O al menos no le importa Porque no tienen absolutamente ningún problema con afirmarse el fierro que está más arriba Prácticamente asesinando al que va al lado Diosito, si hace que el tipo de al lado se baje en la siguiente parada la droga. Otro gran problema de viajar en las horas peak es el lugar en el que vas. Si tienes la suerte de encontrar un asiento, tienes dos opciones: irte en el asiento que está para el lado de la ventana, lo cual está excelente, o irte en el asiento que está para el lado del pasillo, lo cual no está tan excelente. ¿Por qué? Cuando vas en una micro que está llena de gente y tú vas en la silla que está para el lado del pasillo, quedas un poco. Mmm... Eh... expuesto. Digamos que quedas en una altura un poco incómoda. Permiso, permiso. Ya, por pues no empujen, no empujen, que no me que hay gente acá No empujen Incómodo, <tose> ¿cierto? Mi hombro ya no es lo que era <tose> Ya, shhh, sh sh chiquitito, todo va a estar bien, todo va a estar bien Otro aspecto peculiar de esto es que mucha gente, gracias a la música Olvida que están en un lugar público De hecho, muchas personas creen que están en un concierto de rock o algo por el estilo Yo personalmente los clasifico en tres niveles Dependiendo de su nivel de entusiasmo Nivel 1 Apasionado moderado Un apasionado moderado se deja llevar por la música Sin embargo sigue muy consciente de que aún está en una micro Se caracterizan por tararear a un volumen normal y marcar el ritmo con el pie mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Nivel 2 Apasionado sin vergüenza Un apasionado sin vergüenza, como su nombre lo indica Es aquel que a pesar de estar consciente de que está en una micro No tiene miedo al ridículo y se explaya un poco más que el nivel 1 Nivel 3, Rockstar. En Imaginación Landia. Este tipo jura de guata que se encuentra tocando en un concierto con más de 30.000 personas. Y lo más gracioso es que en su imaginación él toca de todo. <música> Pregunta, más o menos en qué nivel estás tú. Yo personalmente estoy entre el 1 y el 2 dependiendo de mi estado de ánimo. ¡Tien! Fin. Queridos youtubers, este fue el video blog de la semana. ¿Ah? Aviso, eh, hace unos días hice un nuevo canal donde voy a subir videos que no encajan muy bien en este canal. Se llama Hola, soy Germán 2. Eh, sí, no soy muy original para poner usernames, usernames. Y lo inauguré con un video como de errores o bloopers con el video que hice la semana pasada. Así que vayan, suscríbanse, de deditos arriba arribas y... Bien, un abrazo psicológico y nos vemos el próximo sábado ah, Chau chau